Bienvenidos, el día de hoy revisaremos otro tema relacionado con la vía estadística, la regresión lineal. La regresión lineal se utiliza para predecir de la mejor forma un valor con respecto a otro. Revisemos con mayor detalle. La regresión lineal puede ser simple o múltiple. Es simple cuando se usa una variable para predecir el valor de otro. Y es una regresión lineal múltiple cuando se utilizan varias variables para determinar el valor de una determinada variable. Dentro de la regresión lineal o múltiple, se aplican variables de regresión, que son la variable Y o la variable X. Se las determina como variable dependiente, que en este caso vendría a ser la Y con sombrero o Y, y la variable independiente, que sería X. Lo que vendría a ser aquí que X va a ayudar a predecir el valor de Y de la mejor forma, puesto que a eso lo caracteriza la regresión lineal. La regresión lineal simple pueden ustedes ver ahí la fórmula que está representada por y igual a a más bx en donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente y en donde a y b serían valores constantes. Por ejemplo, y sería el peso que es la variable que se busca eh, determinar y x sería la variable independiente que es la que influiría en el valor y que sería el peso. La regresión lineal múltiple, ustedes también pueden ver la fórmula. En este caso está igualmente representado por a y b, que son las variables constantes. Y es la variable dependiente y x1, x2, xp las variables independientes. Es decir, hay varias variables. Igualmente, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que y es igual a peso, x1 estatura, x2 edad, x2, x3 perdón, calorías. Veamos un ejemplo para su mejor comprensión. Apliquémoslo la área de gestión ambiental. Lo que buscamos determinar es la contaminación atmosférica, es decir, que Y sería la variable dependiente y X1 la variable independiente. Aquí sería el anidrido carbónico. Lo que queremos determinar es cómo el anhídrido carbónico que sale de la contaminación de los autos está afectando a la contaminación atmosférica. En el momento que ustedes ya aplican datos reales, tal vez la respuesta que van a tener aquí es que existe una relación positiva. Es decir, que cuando aumenta el anhídrido carbónico en el ambiente provoca una mayor contaminación atmosférica en este caso únicamente sería una regresión lineal simple porque se está utilizando únicamente una variable tal vez un, se utilizó esta variable por darle mayor importancia o por lo que es, tal vez solo se quiere eh, ver el efecto que tiene únicamente esta variable en la contaminación atmosférica pero bueno, ustedes que son del área biológica conocen más a fondo que existen varios otros eh, aspectos que también intervienen en la contaminación atmosférica. Entonces, tal vez aquí sí podemos aplicar una regresión múltiple, en donde tenemos varias variables independientes que sí afectan a la contaminación atmosférica. Entonces, convirtamos este estudio en una regresión lineal múltiple. Igualmente la variable independiente sería la contaminación atmosférica. Perdón, la variable dependiente sería la contaminación atmosférica. Y las variables independientes, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno. Aquí obviamente vamos a tener una relación positiva porque todas estas variables independientes X1, X2, X3 provocan un incremento en la contaminación atmosférica si se diera todo lo contrario por ejemplo que los componentes de la variable x1 x 2 x3 provocan una disminución de la contaminación atmosférica se estaría provocando una relación inversa pero en este caso lo que provocan todos estos componentes en la contaminación atmosférica es que incremente hay una relación positiva es decir al subir las variables eh, también hacen que suba la variable dependiente por eso es una relación positiva. Y bien, como ustedes pueden ver, la regresión lineal es un proceso muy simple. Ustedes tienen que determinar las mejores variables que quieran predecir su modelo de la mejor forma y determinar si es una regresión lineal o regresión múltiple. Les deseo muchos éxitos.